pero papá, A ver, yo siento que, por ejemplo, mi rumor es pura percepción, es lo que tú percibes. Entonces, por ejemplo, el loco del marketing, ¿cachai? Eh, pero la percepción puede ser adulterada, esa es la, sí, la es que es fábula una, de la historia. es una percepción porque, por ejemplo, yo siento que el loco te compró una mejor botella, pero si tú eres un habitual de ese whisky, te vas a dar cuenta que cambiaron la botella y es la misma. O no, po. No? no, si un hueón habitual sabe, cuando huevón mm. yo un Heineken toda la vida, weón, y cambian la Te he dicho toda la cerveza. ¿Y cómo sabéis si durante los últimos 10 años estos locos le han puesto un 1% gradual de agua? No, no estoy bueno. acusando a nuestros amigos de Heineken. <risa> jamás. jamás <risa> Amigos, ¿no? Ya, pero es que... Pero, pero es que son cosas que no puedes saber, ¿no? No, ya, pero... ¿Qué da, da igual. Eh, porque si lo están haciendo, ¿Mm? ya, imagínate lo están haciendo. Claro, y, se está con, y, con, y con toda y, la plata sí, que ganan... Sí, y yo, por ejemplo, pero es que es una tontera esa hueá. Es que, este, mira, en Chile, cuando nosotros hablábamos de los referentes, en empresas, aquí no hay referentes de empresarios. Claro. Son todos hueones ratones. Sí. O sea, entonces no hay un hueón así, oh, el hueón bacán, ¿cachai? Que por ejemplo hace la mansa, hueá, el manso diseño la claro, mansa... claro. No, no hay referente Quien es Puro hueón es rentista, accionista, ¿cachai? Especuladores Especuladores, de mí, ¿cachai? Yo igual soy un muy pequeño, especulador, pequeño especulador Yo, yo también un Yo también soy un poquito especulador <ríe> estoy, estoy en option Ahora si me quieran oficiarte Ya, la verdad es que Es que, no, porque el, el medio del asunto, ¿cachai? Lo que te comentaba es cómo tú puedes vender eh, Mejor, solucionar un problema se le dice un dolor le están diciendo ahora solución solucionar no, un problema. Es como, por ejemplo, yo me he dado cuenta, lo veo por la. En realidad, todo esto lo veo por la Andrea. que por ejemplo, la Andrea la veo tapar pega con la hija, con un guan como yo. Cá. Entonces, es um, demasiado la pega. Cá. Entonces, y es ella no tiene... Sí, pues entonces, por ejemplo, ya las mujeres no quieren cocinar. Lo único que no quieren hacer es planchar, cocinar. Tenía una hueá, entonces, y ah, por ejemplo en mi casa, en cañita. mi casa, es una casa chica, yo vi a mi mamá, mi abuela, hueá, morir por el departamento, o sea, por las, por las casas que tenían. y dije yo no voy a, yo aquí yo no me voy a matar haciendo aseo, una hueá simple, pa, pa, pa, pa, pa, y estoy listo, yeah. pero a Andrea hueá le saca el brillo, el brillo mm. entonces, más con hija, chai? entonces, entonces, va, ¿va a querer una casa pronto? Gracias. Vamos, a hacer este mañana está, <risa> está conversado, o sea, está hablado, el rollo es que eh, yo lo que estoy tratando de hacer es como llegar a gente como la Andrea, ¿cachai? Amiga, no se preocupe del almuerzo. Yo claro, cómprame claro. a mí. Y además, si se quiere divertir y se quiere decir, si, si ¿cuándo se durmió? tómese un copete. Yo se lo mando. De hecho, mi público mayoritario es femenino. Entonces, a, a eso voy yo. Entonces, si yo. Si, o sea, yo no hablo yo hablo mí, ¿no? pero en general lo que uno debería hacer es eh, no hacer esa weá porque igual te cachan sí. a mí Pero, por ejemplo yo tengo, clientes, yo tengo clientes que por ejemplo yo me cachan cuando, cuando el poro son tan habituales que, cachan Cuando está salado el producto, cuando le eche crema. Es una cosa pero obsesiva así. Sí, pero... Hay un ahora punto. no quita que de repente la, cuando las empresas se impersonalizan. Por ejemplo, Starbucks es una empresa... Que se que que muy grande. Es muy grande, pero igual está personalizada, igual se preocupa de darte... Starbucks ni siquiera te vende café. Te, te vende un estatus. No, status, te, te vende no, un, no, eso te lo venden, venden acá. Una sensación. No, ellos están viviendo, caché Que ellos se dieron cuenta que hay muchos buenos que van a solucionar cosas a sus claro. eso te están vendiendo entonces igual yo igual yo personalmente creo que ya los publicistas y los marketing el de marketing ya se van un poquito en la volada si ya se pasan un poquito de revoluciones cuando empiezan con esos conceptos ah, no te vendo un auto te vendo la vida elegante que hay detrás no amigo el... o sea yo sé yo sé que yo sé que en el marketing y tú para vender el auto estás usando estos argumentos están traspasando una barrera que de repente no, hay que es creo que, que. Es que, es que, es más. que así. La, es, que, es que la gente. Es así. No, no, mira, la gente no va a comprar al Unimar porque está Jorge Zabaleta diciendo vengan al Unimar. Sí, yo siento la que a, es, a mí la la gente no es una por La gente compra porque el, el, el, el Unimar está cerca. O porque se claro. dieron si un negocio más, y si, más cerca y compren Exactamente, porque pues, entiendes. Ya. Eh, olvidamos a veces que son productos nomás los que estamos vendiendo no estamos vendiendo ya, lo pasa es que grandes te, soluciones tú ni tú la te felicidad estáis a la novia ya. sí pero yo creo que tampoco es eh, tampoco es tan cierto porque por ejemplo tú ya tú vas a un local vas a, a un restaurante vas con tu pareja eh, tú en realidad no es tan importante el local tú lo elegiste porque vaya a pasar un momento claro, okay. claro. entonces yo por ejemplo lo que yo trato de hacer que es como que, que nosotros como ya te eligieron acá, pero en realidad ellos vienen a otra cosa. Ellos vienen a solucionar sus problemas, se vienen a comer, se vienen a, a a colorear, a. vienen a Ellos vienen por su relación, no vienen por mí. Ah. Hay gente que viene a comer el producto, pero generalmente un público de noche, que viene a tomarse una chela, vienen a otra cosa. ¿Sí? Entonces, el cine, por ejemplo, si no vendiera entretención, tendríamos cine... Eh, sin arte, pues, Ya, pero es que hay. Pues. Lo que pasa es que no. Está invisibilizado, pero va. pero vende lo suficiente como para hacerse. Porque hay un montón. No hay un montón. Yo creo que si no le poní. O sea, hay cosas que. Sí, es que yo creo que, por ejemplo, te va a poner el, el, este de la Carla. Ya. La Carla. Recuerda que esto va a salir al aire. El, sí, tu... Carla, yo te no lo he dicho no, muchas veces. No, no. Cala, cala, Pero saluda, la saluda la Carla. Pero la estaba revisando un audio y no lo cortaste, weón. Pues. ¿Uno de la Carla? <ríe> no, no, era yeah, yeah. otra, vale, vale. vale. No, lo que pasa es que, por ejemplo, la Carla, ¿cachai? Tiene, vende un producto que ella, yo siempre se lo he dicho, yo fue un error haber puesto un negocio en Providencia. Ella debería ah, poner negocios en, en, por ejemplo, en... En, en pat... la pica, po. Sí, po, por ejemplo, una picapo. Sí, porque ellos San Joaquín, sí, no. San Joaquín, Recoleta. ¿Por qué? Porque ellos están vendiendo trabajo. El, ella, ¿por qué? Porque va a la señora, ven, compra el Cuchuflí, compra el manjar, hace el este claro. y sale a trabajar con él. Claro. En Providencia es como algo simpático que igual se dice, no, sí. no pero, esa, pero esa no fue idea de la Carla. Fue, no, pero era mismo de No, no, no, no ese te... fue del amigo Gato que quería cambiar de estatus, digamos. <risa> <risa> que, claro, yo una idea es como... Sí, no, no, mala, la... no, pero fue mal. Fue mal sí, fue, entonces, ah, sí. Finalmente fue mal. Sí, pero, pero, pero mal. ese es como... ¿Cachaste el rollo que es igual es importante la parada que tú estés teniendo? Sí. Porque, por ejemplo, sí, pero es importante para poner los pies en la tierra, y te entiendo, te entiendo. Pero, pero igualmente, claro, igualmente no está, ella no está vendiendo ni... Porque tú, hay mucho de marketing, de, de ponerle poesía a las olas que tú haces para, para vender. Entonces, tú, yo, a, a lo mejor la Carla está vendiendo cucharas plásticas, hueás eh, de fuma para el completo y esto, sí. pero yo puedo decir, yo vendo esperanza de trabajo para las pymes. Yo vendo esfuerzo y cariño. ¿Cachai? Ya, y, no sí, por eso normales... ahí, y no por eso estáis haciendo eso. Estáis vendiendo no, cucharas de plástico, sí, ¿cachai? Sí, eh, sí pero. Que, a, a, a, yo por el lado. No, digo, te gusta, no te gusta el discurso. Sí, pero, ¿eh, o sea, a eso voy. Sí, sí. Yo no estoy diciendo que no, que no efectivamente, no esté ayudando y no esté haciendo. Que creo que hay un concepto ahí de. Porque mi, mi bolón es como la comunicación, el, la publicidad, el marketing. Y sí, ahí camino. Sí, ah, ah, ah, ah, antiguamente, cuando esto se hacía, estamos hablando del año 1090, o sea, en el, mil no, mil, uh -huh. el año 90. Ah, pero yo era un nene. 2005. Uno nos no acercaba a mí y le decía, eh, te quiero culiar. Ah, que ah, ah tú que tú no tú no vas a hacer eso. Yo, <ríe> pero, estaba, esa era mi técnica. No, pero. pero <ríe> Finalmente, o sea, tú querías eso, pero tú. Todo el mundo quería. Claro. O pero tú igual te das la vuelta, Hoy salgamos conversé mm, o sea, ¿Cachai, igual, igual va, pues, o sea, tan. Sí, o sea, si tú quieres. Si tú quieres. Sí. Si tú quieres culer. Si tú quieres chocolate Obviamente. Bueno, y hoy día. <risa> hoy día. Comic <risa> chocolate. <día, risa> hoy día no. Voy con, hoy día vaya a ver unas películas de Netflix. ¿no? <risa> claro, pues <risa> sí. ese es en.. Eh, Claro, me imagino que no te gusta el discurso, pero yo siento que es... No creo que te, los, ayuda, te ayuda a vender esa hueá. Sí, porque... pero creo que los publicistas se rayan mucho con eso. O sea, finalmente tú vendí... Eh, tú vayas a vender lo que vayas a vender porque tu marca ya está instaurada y, y es difícil revertir eso. Aquí voy. Tú vas a entrar al supermercado y querés comprar cerveza y lo más probable es que vas a comprar cristal y escudo. Mm. Lo más probable. ¿Por qué? Porque vas a ver en ahí la, en, la, en la repisa que el 80% del agua son cristal y escudo. Entonces de alguna manera está ahí orientado. Tú cuando vayas al supermercado y compras Coca-Cola es porque en tu cabeza todos los días, todos los días, no, hay, no existe día en tu vida donde no veas el logo de Coca-Cola, o no escuches la palabra Coca-Cola, o no escuches la música de Coca-Cola. Ese es el éxito, ¿cachai? Uh -huh. La publicidad, el repetirte, el tenerte el agua... Es que... a a el claro, entonces está bien, ¿cachai? Cristal y escudo van a, van a vender. Y la única manera de que no vendan, o que les vaya mal, es, es que sus campañas sean demasiado mierda o que se funen o algo, ¿cachai? Entonces, de repente me pasa que los publicistas eh, ya... Cristal ya va a vender lo que va a vender, no importa lo que hagáis publicista ¿cachai? Y, y se pasa mucho el rollo de que es gracias a ellos, y que ah, vamos a inventar este nuevo concepto y esta nueva... Y está muy en el bolón. Yo no ya. digo que no sea inútil la publicidad, está bien y funciona pero creo que al, al, al ser una volada que, que está muy cerca del dinero, muy directamente conectada con el dinero y con mucho dinero, Se pasan un poquito el rollo de que son muy bacanes los weones. cuando en realidad Sí, son es, pasadas rajas. Son ¿no? pasadas rajas. Entonces, una Claro, esto es como, como lo cocinos, son, como Bueno, los sí, sí. sí. Como, El chileno es general, el chileno es general un poquito. Sí. Es, gana, cuando ¿no? le empieza a ir bien. A mí me gana, gana